y es un medio que constituye parte esencial para la promoción y estrategia global de la reconstrucción ecológica y el desarrollo económico sostenible del país. La reforma agraria tendrá en cuenta la relación tierra-hombre socialmente necesaria. También se garantiza las propiedades a los campesinos beneficiarios de la misma de acuerdo con la ley.